Bien amigos, muy buenos días Hoy es 5 de abril Y el día de hoy vamos a ir a grabar A, a unos muchachos que van a estar Haciendo concreto, es mi cuñado El que el que trae los trabajos Y, y vamos a, va a hacer un estampado Que es un Algo con un diseño, un concreto con un diseño O sea, mira bonito, allá ahorita lo van a ver Aquí va mi niña, la voy a dejar a la escuela Dile hola Dalia Hola <ríe> Bueno amigos, nos vemos ahí en el trabajo Vamos a darle, vamos llegando Nos quedó como a media hora el trabajito pero aquí estamos ya ahorita va, va a llegar el concreto y, y lo vamos a tirar mire qué casonas tan bonitas el concreto que se va a hacer va a estar allá en el lado de atrás y por eso como no se puede meter el camión hasta atrás uh, tienen que usar una pompa de concreto que se llama y es la que te manda el concreto para, para largas distancias, donde no pueden meterse. Ahí está la pompa. Y vamos para acá atrás a mirar el trabajo que se va a hacer. Sí, para que me grabes, bueno, aquí ¿no? está listo este chiquito. Aquí va a ir un pedazo. El albúrdico, el albúrdico, <risa> Ahí es un albordi. Y este. <risa> como al rey del decorado ahí está el desmascarado ahí, ahí les voy a dejar el link en, el, en la descripción para que chequen su tiktok, Tiene videos chidos Ahí lo que está haciendo es tirarle el polvo para el color del piso que va a ser un rojito como este. Entonces la pintura ya se le echa arriba al concreto. Pero no va a ser rojo, No, ¿qué color? ok, es eh, um, el color es beige, no es rojo. Pero ahorita lo van a mirar ya cuando quede. Bueno aquí ya va quedando parejito, liso Y ya está listo para la estampada okay, Y estas son las estampas Que vienen siendo estas, estas formas, nada más se ponen a para abajo okay. Y se les pone presión, verdad, para que se marquen las, que usar... los dibujos la... El estampado viene siendo la... como si fuera una mejor? figura de piedra, verdad okay, Y ahorita los vamos a poner Okay. Ahí se le echa un, un liquid release para que oh, no se pegue la estampa. ¿Sí, pero no hay es, color. La hay el, es lo que el, se le estaba, estaba echando ahorita. el agua. Uh, y no, no. <laughs> destampado de ahí va un poquito más de la mitad ya se hizo la pared que es lo que más quita tiempo porque son los cortes y hasta aquí le voy a pagar con este video porque porque me tengo que ir pero ahí se va la, ahí se mira la mayoría del, del proceso no más o menos, no me quiero ir para allá todavía